Yeah. ¡Mueve, vamos Nosotras estamos muy Tranqui en este camarín Tranqui <ríe> Por favor Permiso, Permiso Martín, vale. de Pascualen. No. No. No. Focas encalladas. Neymar. Ahora. Yo no puedo porque eu estou sem massa de corpo, mas eu tenho muita velocidade, assim, consigo jogar. Tá. Agora, sabe, eu... Você é o máximo. Então, Brasil! Olha, Brasil, <risos> Mira, Brasil Oi, este menino. peinado é para, para vocês. <risos> Brasil! <risos> A la madre, Marina. Uy, qué feo son. Río Duyaney. Y como protector vos. O sea, así, y después así. Y quería me creo... <ríe> <ríe> De Janeiro, uh, alta yo, alta yo, alta yo, alta yo, <ríe> alta yo, alta, alta me me vamos a, me van a adoptar y vamos a ver una yo, con yo, alta yo, alta yo, alta yo, alta Hola, ahí saludando a la madre Marina. Uy, qué feos son. Río Dulla Negro. Hoy, Brasil. Miren los regalos que me llegaron. Mamá ya me los dio. Quiero que sepan que estoy muy contenta porque no sé si alguna vez lo dije, pero estos. Son mis caramelos preferidos y también hay Kit Kat y un montón de cosas. ¿no? Bueno, amigos, no hay nada más lindo que entrar en el camarín y encontrarte sus caritas. O sea, lo mejor que te puede pasar en la vida. ¡No, no, ¡Esta, no, esta, Brasil. esta, Brasil! Mira, Brasil, Ay, este femenino. peinado es para, para vos seis. <risa> Brasil. ¡Para, Sí. Gracias a vos, hermano. Gracias. Bienvenido. Bienvenido se en vuestro. Este tapito bueno, muy oscuro. No, no ¿Eh? No. Sí, debe ser eso. De la Pile. Ah, oh, no, sí, es fuerte pero no tanto. No, pero si es fuerte, sí, sí, sí no Show en Río oh. de Janeiro. Río no. no. de Janeiro. <laughs> Río de Janeiro. Yes, Perri. Río no. <laughs> <Rio> de Janeiro. Río de Janeiro. De rota. Sí, sí, sí. então medo do show en em Rio de Janeiro obrigado para vocês somos muito muito muito muito muito ligado Brasil Sí. Ayer la vi por la calle Vieras qué feo se siente Yo real, realmente me impresiono Porque estoy muy comprometida con esto del gym O sea, ya estoy lista para ir Segundo día en el gym Segundo día estoy orgullosa realmente de mí Muy orgullosa la verdad es que me siento bien fuerte, eh. Mira, este conejo. ¿Ya? Mi mamá pidiendo la. Escúchala, escúchala, escúchala. Bueno, mira, entonces me puedes. Fala portugués, fala portugués. Eh, me puedes falar. No, no. no, no, no. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, Pero con chispas también podría ser, o mejor, o vainilla. Chocolate, chocolate. ¿Quién está ahí afuera? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? Me huele a gato encerrado. Ya empezamos mal. No quiero ver esta película ahora. Una película de miedo. Y la duda de ver a Cruz. Y la señora... Buen día, todo mundo. Bueno, aquí estamos trabajando muchísimo, como pueden ver, en la playa. Estamos trabajando, ¿no? Pero trabajando mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno, entonces nos entonces no vemos en unos minutos para hacer el show. Bueno, unos minutos, unas horas. Nosotros nos quedamos un ratito más. Y capaz vamos a hacer el show hoy, Mike, ¿verdad? Sí. Lo vamos a pensar. No, nos vemos después. Che, vos sovieto. Sovieto, porque no te reconozco más, hermano. Ya estás negrito, pa. Está un negrito class, sovietino, Pedrino. Todo tudo, bem, tudo bien, todo bien. Está negrito. Tranquilo, tranquilo. ¡Buen día! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Hola! Eh... ¿Qué final? ¿Qué qué me olvides Sí, para afuera Hay que mirar hacia el público, mirar aquí público la está... Bueno, estamos en el medio del show Ahora me estoy secando un poco Acá solo Ahí Está Jorgito relajado. Y bueno, ahora se sube de vuelta para hacer quédate y el final del show. Nos vemos en un ratito. Los quiero, los amo. Terminamos, lo, terminamos los shows en Brasil. Uh, y hago este video uh, para agradecerles porque fueron unos shows increíbles. Son un público increíble. Uh, os amo, los amo. No sé cómo se dice, los amo. Amigo, hay que decir la verdad, ¿no? El público de Brasil, wow, ¿no? Me leo, no me leo a lo mejor todo el mundo. Lo todo mundo, eh. Muy bien. Muy, muy, muy, to, bien. muy to bonitos los shows. De verdad. Bueno, quería muy que vos también. Y por fin, con este bronceadito. Y bueno, Chango, vos estás medio mozzarella. Medio mozzarella. Eh, mozzarella bronceada. Bueno, nos vamos a descansar. Uh, gracias por tanto cariño a Brasil y próximo destino, no lo sé. Lúdia, Brasil, papá! Brasil, Brasil. Brasil! Obrigado por tudo! Por, por tudo! Um show, foram dois, Do, três, três shows! Show.